Hola, hola, hola, hola, muchas gracias a Vidalina, eh, yo soy Karina Fiorella de mi Academia de Scrap, eh, también tengo una página, un fanpage que se llama Scrapeando con mis cari, así que las invito a todas a participar, eh, estoy muy contenta de eh, estar participando aquí en, en Artística, tengo muchas, muchas ganas de hacer el proyecto, eh, yo sé que la mayoría está nerviosa Yo misma tengo mucho tiempo Haciendo scrap, eh, scrap eh, En una academia online Igual me siento nerviosa Porque hola, hola, hola, gracias Hola, hola, ¿cómo están? Porque tenemos que correr Ese es el problema otras chicas, todas están corriendo, corriendo para hacer y no comernos un poquito del tiempo de las otras, ¿no? Yo eh, traté también de hacer algo bien básico, bien fácil, eh, la mayoría me conoce que me gustan las flores, no voy a pintar flores porque demora como dos horas pintar y armar flores, ya les voy a enseñar un proyecto pintando y armando flores, así que no voy a pintar ni armar, pero sí voy a armar algunas cuantas, ¿ya? Muy bien, bienvenidas todas. Tengo aquí a mi hijita que es la que me va a estar diciendo las preguntitas o alguna cosita que quieran. Estoy conectándome por mi celular porque se ha vuelto una locura el Facebook y no puedo transmitir por una cámara especial que yo tengo que levanta y baja. Pero bueno, vamos para adelante. Hola, hola a todas. Me voy a bajar un poquito la cámara para poder trabajar. Ahí está. En Scrapeando con mis Cari ustedes van a ver los eh, materiales con los que voy a trabajar ahora, ¿ok? Eh, voy a trabajar con un bastidor. Este bastidor ustedes lo encuentran en cualquier lugar de manualidades, en cualquier tienda de manualidades. Es un bastidor simple, mediano, de 11 eh, centímetros de diámetro hola, hola, ¿cómo están? no me voy a demorar mucho eh, saludándolas ustedes saben que les tengo mucho cariño tanto a mis alumnas como a chicas nuevas voy a usar también un linillo, no sé si lo ven ahí, tiene como unos puntitos ahí, unos huequitos voy a usar ese linillo ya lo he cortado para no demorarme mucho, voy a usar también esta blonda gruesa, a ver quiero enseñarles si yo hubiera tenido una tela con blonda aquí, no hubiera tenido que hacer lo que voy a hacer. Pero yo voy a ponerle unas blondas porque quiero que quede así bien, bien bonito. Ya, así que voy a ponerle estas blondas a esta telita para que quede eh, toda la tela emblondada, como se dice. Luego también tengo este Bipur. Eh, es un... Eh, una greca que usan para los vestidos de novia, son muy finitas hola, hola, ahí veo a todas mis alumnas, voy a usar un pedacito nomás de grequita bueno, buenas, ¿cómo están? voy a usar este troquel de Helfer, las que me conocen saben que me encantan los troqueles de Helfer estos troqueles voy a usar que son preciosos, hola, gracias chicas, gracias y, y, y, y, bueno, importante tener una foto. Yo voy a tener esta fotito, que este, en realidad es de una revista, ¿ya? Voy a tener esta fotito. Hola, Patti, veo tantas chicas ahí. ¿Las ¿Y de cuántos centímetros son? No, son pedacitos, ya ustedes van a ver. Son pedacitos los que voy a usar, ¿ya? Ah, y de cuántos centímetros de ancho puede ser tres centímetros de ancho. ¿no? De tres dedos, perdón, tres dedos de ancho Voy a usar pedacitos, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Y además voy a usar este kit de papeles que me encanta de Mintai so, Es una preciosura Ese es el que vamos a usar, ¿ya? Pedacitos, como se dice, no se preocupen Y es todo, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Um... Ah, algunas molduras algunas molduritas que ya les voy a enseñar cómo las hago las, Yo las hago con cerámica en frío Algunas molduras Un poquito de gasa Algunas perlas continuas mmm, Estas cositas que ustedes se van a dar cuenta Que embellece muy bonito el proyecto Ok, Lo primero que vamos a hacer entonces Es acomodar Vamos a acomodar Ahí está mi hijita Si hay alguien que quiere una, hacer alguna pregunta Ahí está ella para contestar, yo voy a acomodar la blondita así como ven, que la estoy acomodando. Con esto es suficiente. Pensé que bueno. ya. Voy a poner aquí abajo el, el bastidor. Así. Ok. Ahí. Y ahí es donde voy a acomodar lo que viene a ser la parte de afuera. Ahí está. Y miren qué bonito efecto tiene. Voy a, a acomodar este, apretar un poquito para que agarre bien toda la telita, todo. Hola, hola, ¿cómo están? Miren qué bonito el efecto del, del linillo este con la blonda, ¿no? Como les digo, si hubiera encontrado una tela no, no, no, no pude salir a, a buscar, a comprar. Entonces ya el resto solamente lo cortamos. ya, yo voy a tratar de no correr, no me gusta correr, para mí esto es un relajo pero si sí es que hay algo que me falta enseñarles bueno, se pasan por mi página y termino de hacerlo que no creo, porque traté de hacerlo bien nos dijeron que solamente son 50 minutos, es difícil hacer un proyecto en 50 minu minutos, un proyecto de scrap, pero traté de buscar algo eh, fácil ya, listo ya está, la que no tenga bastidor puede cortar un círculo de, de cartón, de cartulina, de cartón capa y simplemente lo forra, ¿ya? Entonces no, no es, no porque no tengamos bastidor no lo podemos hacer, ¿ok? Miren qué bonito quedó, si ustedes desean pueden pegar aquí, yo no voy a pegar para no demorarme, ¿ya? Ahora sí. Voy a buscar ahora de mis papeles de minta. Y miren, esta colección es hermosa. Creo que señora Vidalina también la ha trabajado. Es de Seven Heaven, el séptimo cielo. Los colores son preciosos. Miren qué belleza. Hola, hola, saludos. ¿Cómo están? Voy a sacar dos piecitas. Este, es, este blog es de eh, eh, 15x15, así que es uno chiquito nomás, no necesito más miren, este es el que voy a sacar este es el que me va a ayudar a eh, cortar voy a cortar por todo el contorno no sé si les pasa a ustedes pero esto del recorte para mí es una de las cosas más relajantes del mundo me puedo pasar cortando flores y hojas para acompañar mis hojas y mis flores. Hasta en la cama echada puedo estar cortando y recortando. Y relaja bastante. ¿Hay alguna preguntita? Están saludando. Veo que un montón están saludando. Hola. Están saludando y diciendo que está lindo. Están Uy. viéndonos de Colombia, de Paraguay, de Nicaragua. Oh, mucho gusto, muchas gracias por verme, pueden eh, visitar mi página de mi Academia de Scrap, ahí damos clases virtuales todos los meses con profesoras invitadas, muchas de las profesoras que han dado clases ahora este, en esta maratón están en la academia, así que son bienvenidas. Miren, he hecho los cortecitos de los detallitos, solamente vamos a recortar, ¿ya?, y también, yo ya tenía recortado porque no me quiero demorar, como les digo. He hecho estos recortes de la misma colección. Ya. Miren qué preciosidad. Por Dios. Hay unos, eh, estos cuadraditos de aquí que también son hermosos, que vienen a ser como los taxitos. También los recorto. Porque vamos a, a utilizar dos. Ya. Ya vamos a usar dos voy a usar este celestito completito y el otro voy a usar solamente el este de acá, voy a usar el marquito ¿Cómo utilizo yo el marquito, ¿Cómo le hago un huequito al marquito, solamente con el cúter tipo lapicero hago el corte yo realmente a veces no, no necesito regla para hacer esto. Pero si ustedes necesitan regla, pueden usar su regla. Aquí está. Ahí me está. Ahí está poniendo mi hijita la página. Ahí está. ¿Ya? Un, un cuadrito. Un, un cuadradito. Y bueno, y eso es todo. Además, eh, eh, tengo troqueladas estas ramitas tan hermosas, miren por favor, este le va a dar un toque a nuestro nuestro trabajo, las maripositas, todo ya está cortado justamente porque no quería pasarme del tiempo, ya, acá está todo cortadito. Están preguntando si generalmente pegas el hino al bastidor o por no demorar tanto no lo haces. Sí, generalmente, sí, le pongo una puntita, pero para no demorar, le pongo una puntita todo alrededor, pero también queda así sin problema, queda tranquilamente así sin problema. Bien, vamos a comenzar a acomodar, ah, importante la foto, ¿y dónde se me fue la foto? A ver la fotito, <ríe> acá está. Ya, yo he sacado una foto de, de revista de un par de novios. Sí, sería bueno. ¿Qué colección es de papeles? La colección es de y Paper, ¿ya? ¿Qué tal pulsa? Bueno, este es un par de novios. Es importante que todos sus proyectos tengan una fotito, ¿ya? Yo he puesto aquí un par de novios. Entonces, lo primero que vamos a poner es la foto. La foto es muy importante. Y además... De eso, la foto, como es la más importante y queremos que eso sea lo que jale el ojo, le vamos a poner una, eh, un cartón abajo, ¿cierto? Ay, me quemé, la silicona estaba caliente, quería prenderla. Esta la vamos a poner aquí, ¿ok? Porque queremos que esto sea lo que jale el trabajo, ¿ok? Esto lo voy a colocar aquí. Yo primero, y siempre tienen que tratar de hacer eso, hay que armar el proyecto antes de este de pegar, ya, entonces ustedes van a ver que yo voy a ir armando, armando, colocando colocando, antes de pegar, entonces yo corté este pedacito, si lo vieron, se lo quiero poner acá que caiga aquí encima de la chica pero como me, me sale se me sale, voy a cortar voy a hacer más o menos y lo vamos a poner acá ya, que no tape la cara, pero sí que lo agarre ahí, ok, si sí se ve todo bien, ¿no? está bien ya. después corté otro pedacito por aquí este de aquí, lo voy a poner aquí abajo ahí ¿sí? ahí ajá, muy bien y además con estos retacitos, para que vean que yo solamente estoy usando retazos vamos a hacer un cuadradito ya con este pedacito voy a hacer un cuadradito Así, voy a rasgar simplemente. Ya, voy a rasgar así, una rasgadita. Vieron con el mismo pedacito que me sobró, voy a rasgar y voy a ponerlo por acá atrás. Ya, aquí en el scrap nos gusta mucho hacer posiciones, ¿no? Entonces ustedes van a ver cómo queda bonito cuando van poniendo y superponiendo cositas. Ya, luego mm -hmm. también cuadradito ya voy a tratar de hacer un cuadrado todo va a ser rasgado ya voy a rasgar todo lo que estoy haciendo es rasgado a mí me gusta mucho el efecto del rasgado así que voy a rasgar ahí está es un simple cuadradito rasgadito y lo voy a colocar por acá acá atrás así ya voy colocando, voy armando voy dejando ahí que se vaya acomodando, luego miren qué bonito me quedó esta parte de aquí, también voy a hacer un rasgadito acá ahí, quiero este rasgado a ver me confirman si se ve bien, todo se ve bien espero que sí este de aquí lo voy a poner abajo. Ok. Abajo de la foto. Ahí. Miren cómo estoy acomodando. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Miren qué bonito va quedando y ni siquiera lo hemos pegado todavía, pero ahí, ahí va quedando. Esto de aquí ya lo voy a ir pegando porque este va a ser mi fondo. ¿Ya? Aquí también yo tengo cartoncitos acá siempre cortados. Voy a ponerle, lo voy a levantar. Entonces, ahora sí voy a comenzar a poner pedacitos de cartón para comenzar a levantar mis piezas. No sé si les gusta, a mí me encanta eh, ponerlo todo en posiciones. ¿No? Con esto va a ser suficiente. porque Esta la voy a tener acá. Vamos a comenzar a acomodar. Yo ya sé cómo va a ir esto. Entonces voy a comenzar a acomodarlo. Este me va a venir por acá. Ahí está. A ver si me la la... Vamos a poner este por aquí. Estoy simplemente rasgándolo todo. Muy bien. Como ya sé que ahí quedó, así levantadito, ¿eh? Ahora sí voy a poner la foto. viendo dónde está mi cartoncito porque de acuerdo aquí voy a poner la carita acomodada, ahí está muy bien ahora sí esto también va a ir pegadito este bastidor lo pueden hacer con la foto de su mami con la foto con su hijito es un recuerdo bonito ¿no? para colgarlo este va a venir acá, pero también lo voy a querer con un poquito de cartón. Así que vamos a ponerle cartoncito. Ahí. Y otro pedacito por acá. Ahí está. Y este va a ir acá. Ya. Vero dice que tal vez también lo podrían hacer en un plato de cerámica Ah, por supuesto ¿Vero Mink? Uh -huh. Ay, porque, ay, linda mi Vero Muy bien, excelente idea, Merito. Así es, lo podrían hacer en un plato de cerámica oh, Hay tantas eh, cositas que pueden hacer, ¿no? Tan tan, tan, eh, tan creativas somos Que estoy segura que lo podrían, podrían ver De qué otra forma Aquí están los marquitos, ¿se acuerdan? estos marquitos los voy a poner por eso tenemos espacio uno por aquí a ver, y el otro por aquí así así los vamos a poner ya muy bien vamos a acomodarlos para que vean que el proyecto es muy fácil yo no he querido complicarlas mucho con medidas ni nada de eso ya yo sabía que iba a haber bastante de eso voy a cortar Voy a cortar, voy a cortar. Y vamos a dejar acá. Muy bien. Miren cómo vamos poniendo y vamos superponiendo. Oh, qué bonita manualidad. No había visto cariños desde Chile. Ay, qué bonito. Está bien. Qué bueno que les guste. Es con mucho cariño para ustedes, chicas. ¿Ya? Bien. Aquí tengo. ¿Se acuerdan? Sí. Este lo voy a poner por acá. Y este voy a cortarlo y lo voy a acomodar por acá. ¿Cómo me da espacio para acomodarlo? ¿Ven? Me da bastante espacio para acomodar. ¿Con qué lo pego? Yo tengo este Fine Flying. Tiene eh, una puntita que permite echarle la gomita. Unos puntitos no necesitamos mucho porque encima de esta van a ir las florcitas, entonces no necesitaríamos que, que esté tan pegado, ¿no? Acá va a venir esta, ahí. De verdad que estos detalles quedan muy lindos, qué romántico. A ver, anda. De creo que es esa roseta. Esta roseta es de, eh, si ¿sí lo dije, de Helfert. Uh -huh. Es de Helfert. Es preciosa. Este troquel es precioso. Cuéntame qué están diciendo porque veo un montón de comentarios. Están mandando saludos desde Trujillo, Chile, Bolivia. Ay, qué lindo. De Barcelona, del Callao. Gracias, chicas. Gracias por la compañía aquí están las blonditas como les dije las de Vipure, tan bonitas y tan eh, con tanto detalle esas también las voy a colocar acá adentro ahí ya, como les digo dejé bastante espacio, para que justamente para hacer estos detallitos ya yo quería ponerle todo blanco, porque se ve muy bonito que todo sea blanco, ahí y otro pedacito, como les decía un pedacito nomás por acá. Ahí. Acomodamos aquí con la tijera. Y ya está. A ver, ¿les va, les va gustando? ¿Sí? Ojalá que sí les esté gustando. Bien. Tenemos, eh, ah, les contaba. Yo tengo estas molduras. A ver, les enseño. Estas molduritas, algunas las compro ya hechas y otras las hago. ¿Cómo las hago? Les enseño. Tengo mis moldes. Estos moldes que los venden en los mercados, que son que para chocolate. Disculpen, está un poco sucio. Eh, para chocolate, a veces para jabón. Entonces yo compro mi cerámica en frío. Ahí la ven. Mi cerámica en frío y simplemente esto es como una plastelina. Ya voy a sacar un poquito para enseñarles esto es como una plastilina, entonces lo acomodamos en todo, en este caso es un marquito lo acomodamos en todo el marquito, vamos a jalar por acá lo acomodamos en todo el marquito, bien acomodadito, es como una plastilina ¿no? ahí está así ya tengo de diferentes moldes, miren, tengo grandes, chiquitos, de todo, ¿no? Entonces, esto de aquí lo dejan toda la noche, lo dejan toda la noche, claro, bien acomodadito. Yo estoy aquí un poquito atolondrada y les sale sus molduras, ¿no? A ver, miren, molduras como estas, duritas quedan, ¿ya? Entonces, yo una que ya tengo aquí, lo he cortado. La he cortado porque porque la quiero acomodar aquí. Seguimos dando eh, dimensión a nuestro trabajo. Ya. Ay ay ay. Y acomodamos. Ahí, a ver, quiero que vayan viendo cómo va quedando. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Qué bonito está quedando. Bien. Tengo otra moldurita por aquí, esta sí la compré. Miren qué preciosidad, el corazón con su llavecita, ¿no? Como son un par de novios, voy a colocarla aquí. Aquí la voy a colocar. De acá van a venir las flores, ¿ya? Acá van a venir las flores, pero acá la voy a acomodar. Están preguntando si la masa es foamy moldable. Sí, sí también. Ajá. Es llamada así. ¿tú? Es llamada así o cerámica en frío. En frío. Ahí, en mi país ah, es, hay arteco, bueno, hay de todo en realidad. Hay de todas de todas las marcas. Se compra en... en en cualquier tienda de manualidades, ¿no? Inclusive hasta en y en cualquier eh, librería. librería. En cualquier librería pueden encontrar. ¿Ya? Bien, ahora las flores. Les cuento. A mí me encantan las flores. Yo no sabía si iba a tener tiempo para hacer flores con ustedes. Así que voy a tratar de hacer unas cuantas con ustedes, ¿ya? Con un perforador así de simple y sencillo, como lo ven acá. Esto es un perforador, ya tengo aquí perforaditas. Miren, ya, necesito tres. Estas las voy a hacer con este perforador. Las voy a juntar las tres, así. Y voy a cortar hasta la mitad. A ver, me vas diciendo si tienen alguna pregunta, las chicas. Las he agarrado todas juntas. Están preguntando de dónde eres. Yo soy de Lima, Perú. De Lima, Perú. Muy bien, ya tenemos las tres juntitas. Vamos a echarle un poquito de agua, ya, por el lado de atrás. La mayoría de aquí de mis alumnas saben que a mí me gusta pintarlas, pero no tenemos tiempo aquí para pintar. Así que solamente las, he, eh, las voy a trabajar así en cartulina. Me vas diciendo a la hora ya. Para ver si me tengo que apurar o no. Vamos a, eh, como se dice, no sé, en otros países. Acá estamos como peñiscando la flor. A ver. A ver, lo ven <ríe> Lo máximo No iba a hacer flores, ah ¿eh? No iba a hacer flores porque dije No me va a dar el tiempo para hacer flores Pero Todas han estado diciendo Mis, vas a hacer flores La cartulina es de 180 Chicas, y la cartulina Es una cartulina rosada uh, Texturada, patita de gallo Que le dicen Ahí está, miren Ahorita no la ven No la ven Luego la van a ver más bonita. Vamos a ver. Vamos a, a bolearla un poquito. Ahí. Ahí. Lo mismo vamos a hacer con las otras. ¿Ya? Yo ya tengo unas armaditas. Acá está. La que estoy haciendo está acá. ¿Ya? ¿Ya? Tú eres la reina de las flores. Gracias, chicas. Dije, como sea, tengo que hacer florcitas para las alumnas, las chicas. Saludos desde Venezuela. Respondiendo a algunas preguntas, sí, puede ser porcelana en frío también. Sí. Y el bastidor dice dónde lo pueden comprar. El bastidor, como les digo, yo lo encuentro aquí en, mi, en la tienda de manualidades que tengo cerca a mi casa. Donde venden lanas, donde venden este, Todo lo que es para manualidades, ustedes van a encontrar bastidores de, de diferentes tamaños, ¿ah? ¿eh? Entonces necesitan uno medianito nomás. Ahí está. Vamos, seguimos armando la flor. Necesitamos tres. ¿Ya? Se, se secó un poquito, ¿qué pasó? Dicen que es tu marca registrada de las flores ah. no hay ningún trabajo sin flores <risa> Sin flores y sin qué más A ver, las que me conocen Tantos años metida en esto Sin flores y, y qué más Y sin qué Hay algo que falta, hay algo que falta Aparte de las flores <risa> eso así es Qué linojosa envasares ¿Qué más aparte de las flores me, me caracterizo a ver mis alumnas que andan por ahí? <ríe> ah. En cualquier pasada, María. Brillo, ahí está mi alegna. Y el brillo, por supuesto. <ríe> que también le vamos a poner esta florcita. Ahí está. Miren, miren qué bonita quedó. Ahí está, ahí está. Brillo. Brillo y dorado, dice. Así es, me encanta. Ahí está mi tijera dorada. Todas las que me quieran regalar algo tienen, saben que me, me encanta el dorado. Y me regalan dorado. En bueno, hacer TikToks, mis cari. Ah, ¿no hacer TikToks. Por favor, mis este, mis cosas personales, no, por favor. Pati chunga, chunga dice la escarcha. Ay, la escarcha, sí, la escarcha. Ahí sí. está. Miren, una florcita sencillita. Aquí le podemos poner una bolita, así como esta de aquí. Pero antes de la bolita voy a, como dicen mis alumnas, no puede faltar la escarcha. Uh -huh. Ustedes pueden usar escarcha, diamantina, pero transparente. ¿Ya? Transparente para que se vea bonita. Miren, eh, voy a usar este Liquid Pilot. ¿Sí? Transparente. ¿Ok? Están hablando de Vilmita, creo. Y voy a echar, tiene dos aplicadores, una puntita y una que es así como un aplicador que me va a ayudar a echarle a todo el borde de la flor, me va a ayudar a echarle la diamantina. Bravo, dice. Dice que las amigas extranjeras ya están conociendo, te están viendo, se están dando cuenta que te conocen muy bien. Ah, sí, ah, me conocen recontra bien mis alumnas. Ya está. Ahí estuvo la gomita transparente, ¿eh? goma transparente normal, la de la, la que venden en las librerías, las escolares, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahí está. Vamos a zambuir nuestras flores preciosas con... La diamantina, ajá, ahí está, a ver, la miran ahí, Ay, los brillos, ahí está, ahí, ahí, ya, uh -huh. aquí vamos a ponerle una bolita blanca, ya, a cada una la voy a hacer diferente, ahí está, me vas avisándola ahora, ahí está la bolita blanca, sí, ya, ahí está, Perfecto, ahí están las florcitas, miren qué bonitas, vámonos por otra ya, este es con un perforador sencillo y simple, vamos por unas que tenga troquelado, ya, a ver, aquí está mi bastidor, vamos a dejar por acá, miren aquí, yo las tengo así ya, troqueladas, perforadas en un tapercito, miren, Ahí están, las voy a poner acá para que las vean, preciosas, chiquitinas, ¿ya? Voy a sacar, eh, a ver, quiero ver esta de acá. Vamos a poner, vamos a hacer esta rosadita. Ya, necesito tres también, dos y dos chiquitas estos son un, unos troqueles acá les voy a enseñar cuáles troqueles son son estos, en realidad son chinitos estos me los compré por aliexpress las que saben comprar por ahí estos son chinitos vamos a bolearlas también ya, estos tienen un huequito a la hora que la troquelan echamos un poquito de agüita Cinco y media, muy bien. Hay tiempo, perfecto. A mí el tiempo es el que no quiero ni ni, ni robarle a una de mis, mis compañeras, ni porque todas estamos así. Ya, ya vamos a empezar. Listo, ahora sí comenzamos a bolear. Yo las boleo así. Qué pena que no pude conectar mi cámara, la que hace este el zoom. Pero ahí más o menos van viendo cómo lo estoy haciendo. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ya. No sé qué ha pasado ahora. He estado conectándome muy bien en vivo con las alumnas. Y ahora no sé qué pasó. Voy para atrás y hago esto. Todo el contorno. Ya. Igual vamos con esta. Hoy día no he hecho flores de Helfer ya les voy a enseñar a algunas chicas las flores que hacemos de Helfer que son preciosas. Esas hoy son pintadas, demoran dos horas por lo menos. Una tarjetita simple demora por lo menos dos horas. Ahora les voy a enseñar. Muy bien. Acá vamos a acomodar así. Una, ya saben, intercalando las hojitas. Ya, ahora las chiquitas. Yo voy como presionando, ¿ya? A veces voleo, otras veces presiono. Si quiero que se levante un poquito más, presiono. ¿Ya? Si quiero que no se levante mucho, solo voleo. Es el, es el Facebook -ton. Todo el día estamos conectados. Ay, sí, es verdad. Todo el día estamos conectados. Grosor y tipo de cartulina de las flores Grosor 180 La cartulina es texturizada Esa tipo patita de gallo Por acá la tengo Ahí está No sé si la logran ver Es texturizada que le dicen patita de gallo Porque tiene como unas Unas rayitas Esa es la que estoy, con la que estoy trabajando ya. Normalmente trabajo como palina Pero estas de acá no las estoy haciendo como palina Listo, ahora sí Esta va a venir acá vamos a echarle la, la gomita esa va a venir ahí intercalando recuerden que hay que intercalar los pétalos ya y armándola un poquito así luego esta de aquí la chiquita la vamos a cerrar y vamos a hacer como un capullito así vamos a comenzar a cerrarlo así, vamos a hacer un capullito ahí ok ay, Vidalina me está hablando, no sé qué cosa está diciendo Vidalina ah ya, ha ingresado recién, es el colmo, yo le he visto todo el todo su transmisión y ella recién ingresa se pasa la señora Vidalina Muchas gracias a la señora Vidalina por haber hecho realidad este, eh, esta maratón. Gracias a Artística también. Pero quien nos ha juntado a todas ha sido la señora Vidalina. El video tan hermoso y precioso que han visto también ha sido gracias a la señora Vidalina. Muy bien, voy a darle la vuelta a este aquí y esta lo voy a poner acá. ¿Ya? Voy a poner este acá. Miren, lo voy armando como si fuera una rosa. Vamos echando acá la silicona y vamos acomodando la rosita. Ahí la ven? Sí, ahí está. Voy a poner un poquito más de silicona acá para que se me se me levante un poco la flor ahí ahí está la rosita ahí la ven ahí está muy bien qué le falta mis alumnas que están ahí les va, van a decir qué le falta Le falta, por supuesto que sí, brillo. Ustedes saben que yo hasta la, cuando voy al, a mis talleres, porque me encanta ir a los talleres de, mi, de profesoras aquí en Perú, con, con mi escarcha, con mi brillo. Ya saben, ya aparte todas mi, mis cosas de scrap llevo mis escarcha, entonces todas ya saben, ay, a Karina ya trajo su escarcha. Y a donde le toca la flor, ahí le meto la escarcha. El brillo, el blin blin que le gustan a mis caras. ahí está. Vamos a escarcharla. Así. Y ahí. Y la emburrimos así, hacia abajo. Ahí está. A ver. Si la ven escarchadita, queda preciosa, ¿no? Esta vez no he hecho hojas porque las hojas las he troquelado. Pero también pintamos y armamos las hojas y quedan muy bonitas. Bien, una más. Voy a hacer una chiquita. Una chiquita, una chiquita rosadita, chiquita creo que voy a hacer. Uh -huh. Miren esta troqueladita de las chiquitas. Lo mismo, un poquito de agüita por el lado de atrás. Ahí está. Y boleamos. A ver, ¿alguien pregunta algo, Cele? No, están diciendo que está muy bonito. Nos están viendo de Brasil, me parece, nos están hablando en portugués también. Están hablando en portugués, qué bueno, qué bueno. Que visiten la página, eh, tengo mi fanpage, scrapeando con mis Cari, tienen que pedir acceso. Ahí siempre estoy dando tutoriales gratuitos. Y también en mi academia Scrap, Esas sí, son pagadas. Eh, son clases virtuales muy bonitas, ya ustedes, eh, hay muchas muchas alumnas ahí que pueden decir que así es, ahí está, otra florcita, ahí, y a esto sí le vamos a poner los pistilitos, ya, tengo acá unos pistilos, dos pistilitos, acá le doy la vuelta así, está, ya tiene su huequito, si sí, tienen un troquel que no tiene huequito, si tienen otro que le hacen un huequito con su, eh, con su punzón. Ahí está. Me están A ver. preguntando que cómo se llama el brillo. Ah, ya. Este brillito en específico es de Paperius Crystal Clear. ¿Ya? Ahí está. Pero ustedes pueden echarle cualquier eh, diamantina que encuentren. Este me gusta porque tiene, miren, el, el brillito tiene como, son como unas bolitas. Ya son hermosas. Es más diamantina. Y escarcha. ¿Mm? Es, más diamantina que... es diamantina, no es escarcha. Yo dije escarcha. No, no, no. Ah, ya. Es diamantina, no es escarcha. La escarcha es más gruesita. Ya, esta es más finita. Miren, esta es con eh, pistilitos. Vamos a echarle aquí a todo el contorno. Y vamos a echarle el brillito. Yo las baño así para que estén bien contentas, bien brillosas. A respondiéndole, sí, es agua la que se le echa. Sí, agüita, sí. El spray tiene agua, acá está. Acá está, tiene agüita. Mi spray dorado. <risa> bien, ya está. Ya hicimos las flores. No hay más. Vamos a nuestro Proyecto. Ah, y lo que les quería decir y, y enseñar, que yo antes de conocer y hacer flores, usaba las de prima, que son hermosas, ahí están, miren qué bellas, pero desde que ya yo hago mis flores, pues ya no necesitamos, nosotras mismas, son un poco caritas las flores de prima, son hermosas, pero son caras, entonces, eh, hacer tus flores es lo máximo, ya está ahí está, y vamos a comenzar a acomodar las flores, ya, vamos a ver por dónde voy a poner mis flores yo las quiero poner aquí ajá ay, no les enseñé algunas les pongo estos eh, mostacillas les pongo un, un gotón a ver, les voy a enseñar acá voy a sacar este acá, por ejemplo esta que he hecho las, la he puesto bien dura. Quiero enseñarles cómo hago ya ahí. Ya miren, ya la tengo ahí armada y simplemente agarro la parte con la parte de aquí de la puntita. he Hecho un botón bien gordita el, el, la gota. Tengo que tapar por este lado porque se está saliendo por este lado. Ya. He hecho una gota bien gordita. Ahí lo ven. Y le pongo los... Las mostacillas doraditas. Ay, perdón. Me salí. Ahí está. Ya. Y voy acomodando para que quede redonditas, redonditas. Así también a veces hago mis centros, ahí ¿ya? entonces no, no hay eh, excusa para no hacer sus flores chicas ¿ya? y como ven, acá están y quedan duritas ¿ah? ¿eh? es increíble, ustedes las mojan y piensan que van a quedar así, no no quedan así, quedan bien duritas muy bien, vamos acomodando así puedo ir acomodando, puedo acomodar acá ahí y de repente otra por aquí así ahí ahí me gusta cómo está quedando y así la puedo acomodar ya, muy bien, ahora con la, la silicona vamos a sacarlas, vamos a sacarlas Mostacillas, sí, son mostacillas. Vamos a poner esta de acá. Ahí, bien acomodadita. Intercalándolas, ¿no? Ahí. Podemos poner este por acá. Ya que hemos hecho varias flores. Ah. Sí, y las mostacillas son chaquiras pero más chiquitas. Las mostacillas son chaquiras pero más chiquitas. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Miren, usamos el palito este de aquí para acomodar. Levantamos la flor que está acá y lo acomodamos. Ya, a ver. Ahí la ven. Sí, ahí está. A ver, les enseño las mostacillas por si se quedaron con las dudas. Ahí están. Dice que en México le dicen Shakira Ah, ya, en México le Pero dicen Pero es Shakira. lo mismo, solo que es un Shakira Sí, es lo mismo Entonces es lo mismo Muy bien, seguimos Acomodando las florcitas A ver Ahí se las voy enseñando Ah, está al revés Ahí está Ah, ya está muy bien, ahora sí voy a seguir acomodando, voy a seguir poniendo algunos detallitos ya me he concentrado en las flores porque es lo que más o menos demora más y ahora sí ya voy a comenzar a acomodar, miren he seguido cortando pedacitos entonces voy pegando, acuérdense que estamos haciendo superposiciones miren preguntando el, el tipo de papel de las flores de nuevo ah ya, están preguntando de nuevo es eh, esta cartulina eh, texturada de 180 ya, Sí, tengo youtube, este, en youtube por favor Cele. Está mi, mi celeste me está ayudando tengo página de youtube como les digo eh, yo trabajo en mi academia scrap, ahí hacemos tutoriales en scrapeando con mis cari es todos los tutoriales virtuales Ahí también pueden ir a verme. Miren esta este pomito con su cartita, todo un detallito. Lo vamos a colocar acá. Ay, espérense, espérense, acá. Ahí. Necesito un poquito de luz, L. se está bajando, se está bajando la luz, siento que se está bajando la luz. Muy bien. El pegamento para las flores. El, perdón, el pegamento para las flores. Este es el, el blanco. Ah, este de aquí. Este es el liquid glue. Es un pegamento transparente blanco. Eh, transparente. Simplemente transparente. Una goma escolar. Una, una goma escolar, exacto. Una goma escolar. Estoy poniendo unos globitos. No sé si lo ven ahí. Eso los voy a poner acá. Como si se estuvieran saliendo de acá de la flor. Ya está oscureciéndose, así que acá mis. Mis ayudantes están viendo cómo me acomoda la, la luz. Muy bien, seguimos. Eh, ay, miren las mariposas, por Dios, que vienen en esta colección. Si no, son una belleza. Miren la mariposa. Miren qué belleza la mariposa. ¿Qué colección es? La colección es de Mintai, siete, eh, se, se, séptimo Cielo, Seven Help. A ver, heaven. Acá está. Ahí está. Con eso estamos trabajando. ¿Ya? Ahí está. Ay, la luz por fin. Necesitaba esta luz. Necesitaba esta luz. Es toda una producción acá. Ahí está la otra mariposita. Vamos a acomodarla. Realmente es un trabajo de bastante detalle. Muy, muy muy bonito, ahí está ahí les voy enseñando ahí está, los perforadores los pueden conseguir también, estos son de librería, chicas miren, hasta la marca es Stanford ¿no? entonces, tranquilamente pueden encontrar estos perforadores, seguimos hay las hojitas las hojitas, estos son hojitas troqueladas, también son troqueles chinitos cuando tengo de marca, les digo de marca. Estos son chinitos. Ahí están. Y los voy a colocar en todo el, el, el ramillete este de flores. Ya. Todo en blanco. Queda precioso en blanco. El blanco le da mucha luz a nuestros proyectos. Siempre les digo a las alumnas que usen bastante blanco para la luz. Seguimos. Tienes diez minutos. 10 minutos, ya, ya, ya terminó, ya terminó, ya terminó. <risa> ¿Quién me está diciendo? ¿Qué troquelitos usaste para las eh, hojitas? Estos troqueles son unos troqueles chinitos. Las hojitas son preciosas, también troqueladas de blanco. ¿Quién está diciendo que me falta? No, yo soy. Ay, ay, ay, ay. ay. Ya, corro, chicas, corro, corro, corro. Eh, ya saben, me visitan en mi página de Scrapeando con mis Cari. Ahí voy a hacer eh, un sorteo para todas las que han compartido. Ahí va a salir todos los que han compartido. Así que voy a hacer un sorteito nacional internacional. Porque como tengo eh, escuela de, académ de scrap, puedo darles eh, clases virtuales gratuitas como... Como premio a las internacionales, ¿ya? Muy bien, ya está. ¿Qué es lo que le falta? Y por ahí deben estar mis alumnas para que un proyecto quede terminado. A ver, si alguna de mis alumnas contesta, mis alumnas, ¿ah? También va a tener premio, de todas maneras. ¿Qué es lo que creen que les faltaría para que un proyecto termine? Yo tengo que, como sea, tengo que ser profesora y estar preguntando. Ya me habían dicho, no vayas a preguntar porque más te vas a demorar. <risa> ¿Qué creen que le faltaría a este proyecto para que quede ya terminado? Mis alumnas lo saben, siempre estoy diciéndoles lo mismo. ¿Hay alguien ahí, alguna de mis alumnas? Que me pueda decir qué cosa es lo que creen que puede faltar. Ahí está. Oh. La frase o palabra. Eso, ¿quién dijo? Todas las palabras, sentimientos simples, Así, simples, cuando me simples. muera, mis alumnas van, van a acordarse de mí porque siempre estoy así fastidiándolas. Aquí he hecho una cintita de la misma blonda que he armado acá para... Muy bien, chicas. Sí, Nunca chicas. sin frases. La Marita dice una frase linda. Una frase lindis. Exacto. Si ustedes terminan su proyecto así como yo lo estoy terminando y no le ponen frase, está totalmente incompleto. Ahí está. Ahí quedó. Así que voy a buscar. Yo tengo unas frasecitas aquí. Puede ser sellado, puede ser... Vamos a ver, por ejemplo, mi historia favorita, ¿no? Una cosa así. entonces ponemos en un cartoncito... No olvidarnos el cartoncito. Con esta tijera normalmente no debo cortar, pero ya se me va el tiempo. Ahí está mi historia favorita. Ahí lo ven. Sí, un mensaje, una frase. Mi, sí, lazo ya está, ya está el lacito. Ya está acomodado el lazo. Una frase sí o sí, mi historia favorita. Lo vamos a colocar por acá. Y acá ya terminamos el proyecto. Qué bueno que no tuve que pasarme de la hora, chicas. Les agradezco el haber estado ahí. Así. Ahí está. Sí, ahí se ve. Ahí está. Miren qué importante es la fotito para que alrededor podamos decorar. Quedó bonito, ¿no? Con nuestras flores y solamente recortando pedacitos de... Mis cari, un lindo día de la madre. Igualmente, igualmente un día de la madre precioso para todas ustedes. Ya saben, compartan esta transmisión para que... Y no solamente la mía, sino de todas mis compañeras que con mucho esfuerzo, mucho cariño estamos entrando. Todas en, entramos con nervios a pesar de que tenemos tiempo trabajando eh, en online. Entramos con nervios porque de todas maneras, ¿no? Pero ya una vez que uno se sienta y trabaja lo que le gusta, ya... Ya nos olvidamos de los nervios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ya saben, la sigo invitando a mi academia de Scrap y a Scrapeando con mis Cari, específicamente ahí donde doy tutoriales gra gratuitos. Y el día miércoles estamos eh, sorteando. Yo voy a sortear este bastidor y además vamos a sortear eh, pases al aula virtual del otro mes. Mi compañera que continúa y que sigue es Bea Ugarte de, eh, de Bea. Con un álbum básico de scrap. A ver, ¿podré voltear para verme? Ahí está. Muchas gracias, gracias. Ahí está, ahí quedó. Espero que les haya gustado. Es, ¿ya estoy con la hora? No, cinco minutos. Ah, ya, tengo cinco minutos. Qué bueno. Ahí está. Miren para que lo cuelguen, para que quede bonito. Ahí están las florcitas que les he enseñado. Con troquel, con perforador. ¿Ya? Muy bien. Quien sigue es mi compañera Bea Hogarte, eh, también se llama Bea, su página. Va a ser un álbum básico de Scrap. Muchas gracias a Artística Oficial, gracias por eh, la plataforma, por estar ahí. Y nos vemos, que pasen un bonito Día de la Madre. Espero que les haya gustado. Y en Scrapiendo con mis Cari pueden ya subir su trabajito. Si no tienen el bastidor, con un círculo o un cartoncito. Listo, un besito. Bye, bye.